Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 238. La salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Y aún así... Pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. ¿Cuán grande debe ser tu amor por mí? Y mi santidad debe ser, asimismo, inexpugnable, para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos, con la certeza de que Aquel que es parte de ti, y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre. Y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. La salvación depende de mi decisión. Amén.